está muerto para un tío tan pequeñito como yo. Bueno, hola. Eh, yo venía, bueno, ya han hablado un poquito, eh, José Antonio lo comentó un poco el tema de las licencias, lo importante es compartir lo, lo, lo útil y lo práctico que es, no solo por el simple hecho de compartir que hay que hacerlo, sino porque además eh, tiene réditos y, y tiene ventajas para el propio que comparte. Eh, yo voy a, a ir un poquito más allá y quiero capturaros un poco que, que compartir no es suficiente, hace falta un poco más. Eh, voy a hablar del Copilef, vale, eh, si ¿sí soy yo, no, ese no, ese es Richard Stallman, yo soy este, eh, soy Ángel Ponejoza, eh, ahí tenéis mi blog, ahí tenéis mi Twitter, acaba, si cobáis, acaba en guión bajo, porque ya estaba pillado, un señor italiano se me adelantó y cogió el mismo nombre, llevamos muchos años compitiendo, el solo, yo cogí antes la web, él cogió antes el Twitter y así. Eh, y ahí tenéis mi correo para lo que necesitéis. Eh, soy técnico oficial de software libre y trabajo mucho con temas de licencias, de sobre todo licencias de software. Eh, no tanto de hardware porque son ligeramente más complejas y, y más nuevas y está toda la cosa un poco en el aire, como ahora veremos. Eh, en el año 1983, Richard Stallman, el señor de la foto de antes, el que tiene el plato así en la cabeza, es un disco duro, eh, crea el proyecto GNU el proyecto GNU es lo que, lo que da a nacer al final Linux eh, es un proyecto, él, él tenía un problema y, y era que él quería poder compartir como había compartido hasta entonces el software que hacía, era un programador eh, que ya podés compartirlo con otros programadores, con otras personas, podés modificarlo, eh, que esas personas puede modificar, etcétera. Y se encontraba con que cada vez había más eh, restricciones legales, sobre todo, a la hora de compartir el software. Oye, te doy este software, pero por como tiene los derechos de autor de tal empresa, no puedo. no puedo, no puedo dártelo para que lo compartas o lo modifiques, etcétera. Y eso le parecía mal. El proyecto GNU lo creó, creó una licencia, la licencia GPL, eh, que era una licencia que decía que no. Todo lo que esté bajo esta licencia puede ser compartido, eh, puede ser utilizado como quiera, etc. Eh, el resultado de eso, mmm, que el software libre dominó el mundo. Vale, quizás sea un poco exagerado el software libre dominando el mundo, pero no tanto. Hoy día, por ejemplo, Internet sería imposible sin el software libre. De hecho, su historia va a ser completamente distinta y, y según uno te un producto completamente distinto, cerrado, perteneciente a unas empresas que solo pudieran utilizar unos pocos. Eh, todas las máquinas prácticamente corren con, sobre que, que corren en Internet, o sobre las que corre Internet, todas las grandes supercomputadoras que utilizan las universidades para investigar, eh, todo corre sobre software libre. Un, vuestros teléfonos Android corren sobre software libre. Eh, vuestro, Bueno, prácticamente en todas partes lo tenéis. Mm. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo, ¿Cómo consiguió esto? Porque vamos a ver, un momento, antes de Richestalman la gente ya compartía software. Eh, de hecho, era lo normal compartir software. Pero, ¿por qué, ¿Por qué fue esto lo que causó que, que hoy tuviera tantísimo éxito? Eh, porque compartir no es suficiente. Eh, compartir está bien, pero falta un punto más allá. Lo que, inventó, lo que inventó Stallman, lo que realmente fue el gran invento que hizo que el software se, se propagara de esa forma, fue el copyleft. El copyleft, aparte de un juego de palabras bastante malo, con copyright, copyleft no es técnicamente no es lo contrario, pero, pero va un poco por ahí. Eh, el copyleft es una cláusula que se añade a una licencia, una licencia de software o de lo que sea, que dice, de forma más o menos simplificada, dice, si tú utilizas esto que estoy licenciando… Tienes que, eso, eso que tú, es, esa modificación que haces, ese, ese uso que tú haces, tú haces una versión, por ejemplo, yo escribo un libro, lo licencio con copyleft. Si tú puedes coger ese libro y modificarlo, revenderlo, hacer lo que te dé la gana, pero, y esto es lo importante, tienes que hacerlo con la misma licencia que yo te he dado. ¿Qué significa eso? Significa que tu licencia tiene también que ser libre. Esto es lo que se, suele, se le suele llamar una cláusula vírica. Eh, todo aquel... Sí, si mi software tiene, si mi software libre tiene una licencia con cláusula copyleft, todo aquel que haga un software derivado del mío también debe necesariamente que tener una cláusula copyleft. Por tanto, todo aquel tiene que ser libre y con cláusula copyleft. Por tanto, todo aquel que haga software derivado de ese software también tiene que ser libre. Por tanto, lo que hace que el, que el software libre se multiplique, se expanda, se, se reproduzca. ¿De acuerdo? Hay muchas licencias libres. Una licencia libre, cualquier licencia libre es aquella que te permite usar el software, aprender de él, etcétera, etcétera. Eh, pero la que, la que realmente hace que sea replicable, que se reproduzca, que se expanda, es la cláusula copyleft. No todas las licencias libres en cláusula copyleft y lo que yo vengo a deciros hoy es que uséis son licencias con cláusulas copyleft. Sigo un poquito. Luego seguimos con esto. Eh, después, en el 2001, Lawrence Lessing funda Creative Commons. Realmente lo que hace Lawrence Lessing es decir, ¡Ostras! Esto del copyleft ha funcionado estupendamente en el, en el software. Hacemos algo parecido, pero para la cultura en general, para literatura, eh, para películas, para fotografías, para todo eso. Y creó las licencias Creative Commons. ¿Conoce las Creative Commons? ¿Alguien no conoce las Creative Commons? ¿Quién de aquí no conoce? Que ¿Claro? la mano quien no conoce las Creative Commons. Vale, bueno, pues... Voy a, luego, al final, voy a hablar un poquito de eso. Pero me alegra que las conozcamos todas, porque sean, porque eso es señal de que son potentes y poderosas. ¿Cuál fue el resultado de...? Bueno, ese mismo año eh, uy, perdón, ese mismo año se inicia la Wikipedia, que usa una licencia que es común con cláusula copyleft. ¿De acuerdo? Tú puedes copiar algo de la Wikipedia... Y, por ejemplo, publicar un, publicar un libro a base de recotazo de Wikipedia, o de lo que tú quieras, o modificarlo, pero ese libro tiene que, tener, también, tiene que ser también libre, ¿de acuerdo? ¿El resultado? El resultado es que hoy día, bueno, en el 2015, según un informe, hay más de mil millones de trabajos licenciados con licencias Creative Commons. Y, además, eh, más de cinco millones de artículos de Wikipedia, en inglés, más Wikipedia en español, Wikipedia en polaco, Wikipedia, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, una explosión de contenido cultural brutal, ¿Por qué? Por lo mismo, por la replicabilidad y por la obligación de, de convertir en libre lo que ya era libre. Fijaos, con esto lo que estamos impidiendo es que alguien, que eso ocurre en temas de patentes, como veremos, eh, alguien mmm, se apropie de eso que tú has liberado y lo cierre, se lo quede para él e impida que otros lo usen. ¿De acuerdo? 2005. Eh, David Cuartel, yo Luca Martino y otra gente crea un Arduino. Ya habéis visto la placa Arduino. Eh, de la placa Arduino tiene un uso de una licencia de es Commons con cláusula copyleft, ¿de acuerdo? Cualquiera puede coger, modificar la placa Arduino, hacer lo que le dé la gana, crear su propia placa Arduino, su propia versión, modificándola como quieras o sin modificarla, pero la copia que tú hagas tiene también que tener una licencia libre, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, para empezar, que estamos aquí, ¿no? O sea, eh, ya había gente que compartía software antes, ya había gente que compartía sobrecultural antes de que existieran este tipo de licencia tal, y ya había gente que hacía cosas, que hacían, que, que eran makers antes de que existieran estas licencias, antes de que existiera Arduino. Eh, pero realmente lo que ha hecho que se expanda en, en un momento, de una forma brutal, ha sido esa cláusula copyright, ¿de acuerdo? Tanto en el software, como en la cultura, como en, como en el hardware. Ahora unos matices, unos pequeños matices. Bueno, todo esto, insisto, gracias al copilar. Eh, ahora unos pequeños matices, una, por tema de licencia. Una creación, tiene, digamos, una creación de Maker tiene, digamos, tres, tres aspectos fundamentales. Lo primero, lo que son lo, los propios archivos de información, los, los PDFs que describen el, el, el proyecto, los scripts o los programas que crean eso, eh, los archivos CAD, donde se define el objeto en 3D, etc. Tienes, además, lo que son el procedimiento de construcción del objeto en sí, el, lo que tenga de innovador, etcétera, Y tienes, además, el uso que le das al objeto. Cada uno usa un objeto como quiere. Esos son tres aspectos que pueden o no ser regulados de cierta forma. Concretamente, ah, siempre digo al revés. Concretamente, eh, el uso que le da un objeto, el uso que le da una persona... No se puede regular legalmente, no, está, no te pueden decir, oye, te obligo a utilizar este objeto de tal forma. Aunque muchas empresas lo intentan, a través el DRM, la eh, gestión de contenidos digitales, eh, algunas cláusulas de alguna licencia, intentan obligarte a, tienes que utilizar este aparato de tal forma, si lo utilizas de tal la otra, no tienes derecho a usarlo. ¿De acuerdo? Lo intentan, pero legalmente en principio no podía hacerse. El, el objeto en sí, la fabricación del objeto en sí, se, se registra, se, se controla se, por patentes. ¿De acuerdo? Las patentes suelen ser caras, suelen ser problemáticas. No es fácil obtener una patente, pero es la forma de, digamos, de proteger un objeto. Eh, y por fin, lo que son los archivos en sí, la descripción, los CAD, etcétera, se protegen por la propiedad intelectual, pues como una novela, como un libro y tal. Sobre lo que es el uso del objeto... El uso que le da el fabricante el uso que quiere que el fabricante no tiene por qué ser el uso que le ellos. Ahí tenemos un ejemplo de un objeto que un fabricante anuncia o promueve como un dedo vibrador que estimula las encías. La mayoría de sus usuarios o concretamente usuarias lo usan con otros fines distintos, mucho más lúdicos y entretenidos y satisfactorios. El, el fabricante no puede decirte cómo debe utilizar su aparato, tú lo usas para que te dé la gana. Yo puedo utilizar eso para clavar un clavo en la pared, si se me ocurre cómo. No pueden decirte cómo lo hacen. Insisto, lo intentan con DRM, con cosas de esas y tal, pero realmente no tienen derecho a hacerlo, ¿vale? Ni deberían poder. Las patentes se pueden liberar. La patente que protege el objeto, etcétera, eh, que protege la, la fabricación, el proceso de fabricación, lo que tiene un objeto de innovador, etcétera, se puede liberar. Tú puedes coger un objeto, patentarlo y liberarlo. De hecho, eh, hace esto, hace un par de años, eh, Lomush, el Lomus, el dueño de Tesla, Tesla Motor y tal, eh, liberó 200 patentes de, su, de sus coches eléctricos relacionadas con sus coches eléctricos, ¿de acuerdo? Para que cualquiera los pueda utilizar. porque lo hizo porque le conviene, porque, porque eso le posiciona en el mercado, porque eso le sirve para innovar a sí mismo. O sea, no fue porque dijo, soy un tipo generoso y voy a perder mi dinero liberando las patentes. No, dijo, soy un tío muy listo y voy a ganar dinero liberando las patentes. ¿De acuerdo? Y, por último... Eh, que es casi lo que nos vamos al tema de la licencia de los archivos en sí porque al final lo que publicamos lo que subís a internet y publicáis para que la gente pueda fabricar eh, o pueda seguir el procedimiento que habéis seguido para fabricar lo que sea etcétera es, eh, son los archivos, la documentación, la información, los archivos CAD, los scripts o programas que generan lo que sea eh, para eso el estándar de facto, que quizá no sea el mejor, pero el estándar de facto son las licencias Creative Commons hay gente que utiliza licencias GPL que son licencias más bien para software que según qué casos pueden ser más interesantes y tal pero, pero realmente las que más se usan, sobre todo a partir de Arduino, son licencias Creative Commons. Las Creative Commons son unas licencias que permiten, a partir de una serie de elementos básicos, construir tu propia licencia. Pues quiero que la licencia tenga eh, reconocimiento, o sea, que se reconozca mi obra. Eso, de hecho, en todas las licencias en España es obligatorio por ley, pero bueno. Eh, quiero que no, sea, que no tenga un uso comercial. Quiero que cuando alguien utilice mi obra o haga una obra derivada de la mía, no le pueda dar un uso comercial. Eh, Quiero que no se puedan hacer obras derivadas. No, nunca hagáis eso. Sí, se deben poder hacer obras derivadas. Lo mejor son las obras derivadas. Y que esta es la importante, el compartir igual, share alike. Esto es la cláusula copyleft. Quiero que cuando alguien haga una obra derivada de la mía, tenga que usar la misma licencia que yo he usado. ¿De acuerdo? Esto es el copyleft y es lo que insisten que lo hagáis. En la página web de The Common es fácil construirse tu licencia, que es un cartelito casi que lo pegas y andando. No tiene más, porque una licencia al final es solo una autorización, es decir, al que use esto yo lo utilizo a tal cosa. Eh, insisto, en cualquier caso, siempre, la licencia que cojáis, Creative Commons, GPL, la que os dé la gana, yo recomiendo por, la, por comodidad, por facilidad para este tipo de cosas, la Creative común, eh, usad Copyleft. Poner la cláusula de podéis la compartir igual, la serie like. Porque realmente eso es lo que está haciendo que se propaguen, que, sea, que la licencia libre, o sea, que, perdón, que el producto que hagáis se propague, que haya cada vez más y que sea cada vez más libre. Muchas gracias. Eh, esto tiene una licencia Creative Commons, eh, por supuesto, con copyleft, es libre, y la podéis descargar de aquí para hacer lo que haga con ella. Gracias.